Las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial captaron el momento cuando un carro se accidentó la madrugada de este viernes entre las calles Castillo y Rivas, Avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de un carro Toyota Canry de color negro, cuyo conductor fue identificado como Pablo Roberto Ramírez Díaz, de unos 60 años. El hecho ocurrió supuestamente luego que chocara con otro vehículo y perdiera el control. Dentro del carro chocado se encontraron varios litros de whisky. Ramírez fue evaluado por un médico en el hospital público de San Francisco de Macorís, quien diagnosticó intoxicación etílica y herida cortante en la parte frontal. El claro, paso. Eso no, el carro no, no, no quiere ser la ¿Dónde está porque ¿Y casa está Bueno, los daños causados me desbarataron esa columna completa. Esos fueron los daños causados. Eh, el accidente pasó entre las 4 y media a las 5 de la mañana. Me dice que quizá podían estar tomados porque hay romo. Sí, de sí, no. Allá hay un viaje rombo. Estaban y clase. hay diagnóstico médico ahí que está ahí, que le metieron tres trozos Ok, ah, sí, ah, de, ellos fueron al hospital y tu pues, no ah, Sobre los daños causados de aquí, entonces qué te espero, Bueno, yo espero que me lo resuelvan, esos es problemas, eso es lo único que yo quiero, nada más. Esperando que venga la MES para ver si se levante el alta. La persona del hospital dice que salió, no me dio la vida? No, no aparece ahora el conductor. No, ahí no, venía como desde la Castillo para acá, el frente al cuartelito. Como que perdió el control, entonces ¿vale? se vino y se trayó ahí. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.